Bueno, estamos acá en el rinconcito de las consultas. El rincón de los artistas. Había un, un boliche acá en Jonte y, y no me acuerdo que se llamaba así. El rincón de los artistas. A ver esta artista qué hizo con su dibujo de su vida. Gloria de Lanús te pregunta cómo deja totalmente el pasado. Mm. Cómo se deja totalmente el pasado. Mm. Eso quiere saber. Uh -huh. eh, mira. Eh, si yo no quiero pensar en monos, en lugar de hablar de monos, dibujar monos, pronunciar la palabra mono, empiezo a dibujar elefantes, hablar de elefantes, interiorizarme por la vida de los elefantes y lograr que los elefantes ocupen toda mi mente. Eh, lo que te recomiendo es eso, que el presente ocupe toda tu mente, todo tu ser. Que, que te obligues a estar en el presente, aquí y ahora, valorando lo que hay, eh, observando cada cosa que vive. Este, yo estoy mirando acá, desde que estoy sentada acá, los peces y las ranas que se mueven en las peceras. Conectada con lo que es aquí y ahora, con mi relación con los chicos que están acá, con, eh, este, a lo sumo me estiro un poquito al futuro pensando que voy a comer una sopita de avena riquísima así, pero el pasado no, no le permito que venga, que tienen hambre ustedes, que miraron los dos para allá, no convido, ok, está clarito, tengo una sola porción, pero podemos hacer una nueva si quieren, bueno, entonces eh, eso te recomiendo, que para terminar con el pasado te ubiques en el único lugar real, que es el presente, y que visites el pasado solamente cuando quieras hacer una excursión para ir a buscar algún dato, cuando en el presente, aquí y ahora, algo te angustie, algo te provoque algún sentimiento así de, de, de dolor o de o de ida, eh, cuando algo del presente te convoque una emoción, entonces andate con ese boleto de ida a buscar al pasado por conveniencia para ir a investigar eh, digamos, desidentificada. viaja desidentificada a buscar datos, ¿eh? como un explorador. Andate con ese dato de la emoción a ver eh, cuándo fue la primera vez que sentiste eso que hoy sentís. Eh, Tráete la información y acomoda aquí, en el aquí, en el ahora, acomoda la, la cena. El pescado va en el freezer.